Hola, amigos y amigas cibernautas. Continuamos con la fiesta de Hatun Soras, Sucre, Ayacucho. Hoy presentamos la secuencia del día 23, que por la mañana realizan el arreglo de las andas al patrón San Bartolomé con flores multicolores y cirios en la iglesia matriz del pueblo. Y por la tarde realizan el tradicional bruna toro donde escenifican una antesala a la corrida de toros, incluido los rejoneros. Y toda la población se aglomera en la plaza principal, donde cantan, bailan al compás, del arpa y violín guajarapuco y la banda típica del pueblo donde toman su chicha de jora y su quemadito para el frío. ¡Salud amigos! Y disfruten de la fiesta. Mañana ahí, y con y mi hacer cornear el caballo préstame el brilloso Tioja Capiacha y Capuzaychi Papá <risa> <risa> Son tía, la tías no la tía no la no la Matara matar Matara de me a niña, no la niña, no no no soy en no me queso Pulgares, paieres, paieres, paieres, paieres, paieres, paieres, paieres, paieres, paieres, paieres, paieres, paieres, paieres, No, es que por favor, Ahora tiene que quedar así. El hermano está aquí presente, está siendo presidente de, de Recuerdos con las Bacalojas, que es mi hermano Yolando, que tiene otra oferta, se en nuestro parque, de la plaza. Ustedes, papá, Ronald, que es el hermano. Vamos a darle las palabras a nuestro sobrino y el cariño que nos traemos a Ronald. Bueno, familia, papá, un a la entonces, Yo, como se llama, desde, desde el inicio que me enteré que, era, que tenía un compromiso y tenía que aportar un producto de granos, al final, hablé con Wilber, estoy llorando, este, me comprometí a darle un, este cariño que mi, una vaca los la vaca loca, dos, los paparapas, pero como se Bien, hermano lindo, querido familias que están en el presente, trajo las zapatitas y mío de no, ya no, de acá estamos partiendo a la plaza principal y mi cariño ya vamos a verlo, que es un castillito que lo estoy donando a ustedes con mucho cariño. Y un chusquito, pero pues, no había pasto, ¿no? Sí, yo, pasa, y el chícaros más entonces vamos a partir todos a la plaza y disfrutemos la fiesta, gracias Gracias, a plaza vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos ¡Vaya, bueno, digo, digo, pasa! ¡Vaya, muchachos. Vamos a la plaza a jugar torubela. acá estamos toda la familia, mi madre linda, Irene, Maní Muñoz, y acá toda la familia, también los sobrinos. Estamos yendo con, para hacer este, nuestra fiesta costumbrista que siempre. Oscilamos a hacer todos los años, el 24 de agosto y 10 23, que vamos a hacer nuestra fiesta patronal de San Bartolomé de Soras en nuestra plaza de armas y lo estamos haciendo con mucho cariño para todo nuestro querido gente que nos está acompañando acá. Ahorita estamos bajando para trabajar lo que es este toroveli, no, no, perdón, Bruno y Bruno Toro. Y vamos a hacer eh, con las vacas locas. Ajá. Y el quemado Castillo que lo vamos a hacer después de lo que es este Ronaturo. Acá está la familia, como lo observan, todos nuestros amigos, eh, primos, sobrinos y toda la familia. Y muchísimas gracias. pues, Acá estoy yendo con mi linda madre, que es el único que queda, y obviamente mi padre, eh, que descanse en paz, ciolando mujeres o a Maní, que sé que también me está acompañando acá. Muchísimas gracias. Ya, muy, bien, muy bien, ya, ya, ya, ya. فالغلب في مجادله خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص no te maldigas no no no no no no no no no Acá este, mi hermano Genaro, quien está construyendo este hermoso castillo y lo voy a entregar de acá de un poco rato a mi hermano Maduro Gutiérrez y está en proceso, probablemente ya de acá a una hora lo vamos a tener listo y ya estamos pasando ya a posicionar a este sitio uh -huh. les diría gracias, muchísimas gracias a todos los familiares que nos están acompañando y salud con sí, la cervecita sí, el profesor Darío vamos so, so. de... so. <tose sound> <tose sound> Vamos hablando del distrito de Sora, provincia del Sur de Ayacucho. Una antesala de lo que la Taurina Real. Lo que, va, lo que va a jugar, accidentes son accidentes. Lo mismo va a pasar en la Taurina Real. Es, es, ellos van a jugar con el contrincante que sea un capitán de plaza, porque se encuentra al otro extremo con los rejoneros de aproximadamente 20, 30, 40 rejoneros. Mami, ¿tú Aquí está con mami, mamá Gloria, Taipei. mama, que todo está mama, mama, mama, mama, mama, muy gracias a que me encuentro con mis familias, Oxi Poma, y mi sobrino Braulio Poma, con orgullo, dando ya para los toros bravos a la familia Gutiérrez Lali, ya que estamos en un toro, realmente no. Aquí estamos procediendo dentro, bueno o malo, pero con orgullo, con nuestros turitos de Pacha, Sora, Apopayaja, Totora. Gracias y bravo, lo dijo. Una palabra hijo. Bueno, muchísimas gracias por vernos. palabras, palabra, tío Ciro. Me siento agradecido a tu persona que primera vez vivido mi vida estoy dando esta yapa la voluntad de nuestra, nuestro San Bartolomé a la familia la que, a la familia de Gutiérrez Yalle a tu papá Braulio Poma, agradezco muchísimo gracias Padre por tu calidad, por nuestra edad y por Dios, de Dios de seguir adelante como quisiera yo compartir con todo como, por, como, pueblo sureño. sureño. Y realmente están disfrutando esta fiesta. Gracias, mamá. Gracias madre, la molestia y mi hermano Maxi. Maxito, agradezco por su esta grabación, producciones de la familia. A ustedes madre, gracias y cariño eh, si, Y saludos a nuestra tierra Paico, pues, viejo. Porque así no, es, no, Paico Soras. Gracias, gracias, gracias, mamá. Gracias, mamá. Arriba Soras. Arriba Soras, I pray what's happening me. you? Thank you, I pray not me. Boom. Y de Como devoto, persona, quien, quien como nombre de mi padre llevo Yolanda Javier, también mi lindo querido hijo, a nombre de mi hijo, Donair, Jeremy, Tierra Rivera, como Eric, tiene Rivera, como yo, y Zanga, que es el de mi lindo Andy y yo, Gutiérrez Ayala. Como también le agradezco a tu madre linda ah, a mi Ayana Ayala, que también apoyó a nuestra familia, a la hermana musical y otro Walter, mi esposa Y también, con mucho cariño estamos, con nosotros también, mi sobrino lindo, Ronald Ronald. De la Para ello vamos a empezar a quemar nuestros castillos con mucho amor. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Un aplauso fuerte. aplauso, aplauso. A, Luis, a eso, para la verdad. Sí, sí, sí. sí. pasando la fiesta y es horas y su cargo de mi cuñado Manuel los buses con los bien ah muy bien 2018 no 2018 ah ya Tira despacito, tira a izquierda, tira despacito. Ahorita va a prender el... Ah. Yola! Yola que aquí, está aquí! Esta viene especial y maravillosa. Me dedico a para